Será en la fortaleza Duarte, en esta ciudad, donde Junior Ramírez Gil, mejor conocido como Junior Garata, cumplirá tres meses de prisión preventiva acusado de tráfico de drogas y porte ilegal de arma. Tras la imposición de la medida, cuestionamos al detenido. Yo no tiene nada que decir. No, que se cumplió la justicia, dime tú. Bien, esta noche le fue conocida medida de coerción a Juno Ramírez Sil, alias Juno Garata, por el hecho de este haber violado las disposiciones contenidas en la ley 5088 y ley 631-16, a quien le fue impuesta la medida consistente en la prisión preventiva a ser cumplida en la Fortaleza Duarte de esta ciudad. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.